Bueno, primero nosotros nos sentimos jubilosos por la, por la noticia de que ya la provincia de Duarte va a tener eh, luz las 24 horas, porque son demandas muy sentidas de, principalmente de este municipio y la provincia, de que los barrios, algunos de los barrios no, tienen, no han podido tener el servicio. Ya felizmente eh, los recursos ya están en la mano. ...para que la provincia de Duarte... ...se, se dote de... ...de, esa, de ese gran... De, esa, ...de ese gran servicio... ...que, que es una necesidad... Eh, ...ayer precisamente... Eh, ...tuvo... Eh, ...nos reunimos aquí con... ...con incumbentes los contratistas... ...que van a... ...a trabajar en el tema... ...y precisamente el martes... ...de, de la semana que viene... ...a las 10 de la mañana... Va a haber una segunda reunión de seguimiento y para trazar lo, el programa de por dónde vamos a, a comenzar. Y ahí mismo vamos a anunciar el primer Picasso para ese proyecto tan importante para nosotros. Todo el municipio, eh, todo el que no tenga 24 horas lo vamos a tener, y no solamente el municipio de San Francisco de Mancorí. Villa Villarriba, Castillo, Osto, eh, Arenoso, La Guarana. En la provincia en general, con su distrito, todos van a tener 24 horas luz en el programa. Precisamente mañana jueves hay una reunión en Villarriba para dar a conocer el programa. También los que vamos para los municipios eh, eh, a llevar también la noticia.